I'm gonna ¡Se cruí! fire, Bienvenidos al pueblo de Carlito Villa. Aquí todos son muy simpáticos, pero se enfrentan a dos chicos que no lo son. Tienen que pelear para impedir que su pueblo se convierta en un pueblo fantasma. ¡Mira, ¡Mira fuego! ¡Ah! Mm. <risa> de veras, ese fue tu mejor ataque. Fue tan flojo como un lazo de destartalado. Oh... El destino de todo nuestro pueblo depende de este combate. ¡Por eso voy a derrotarte! Ah, esa es la clase de esfuerzo que me gusta ver, peregrino. No es divertido destruir a un sujeto que no está dando su mejor esfuerzo. Pero estás acabado. Esto funciona así. Voy a golpearte y caerás al piso. Oh. Oh. Oh. Ahora que eso está arreglado, toda esta villa me pertenece a mí, a Nose y a mi hermano, Saus. Ese era el trato y tú perdiste. ¡Oh! <risa> Nadie puede contra nosotros. ¡Sí! <risa> <risa> ¿Qué clase de apuesta del viejo? este sucede aquí! Ese par de chicos malos son los hermanos Longhorn. A donde quiera que van, obligan a las personas a apostar sus pueblos en una vida batalla. Se han convertido en los bandidos más famosos del vida mundo. ¡Oh, no! El flaco toca una música tan bonita. Esa música es lo último que cualquiera desea oír. ¡Veamos, Veamos qué sucede! Ensillemos y que comience el show. Enfureciendo a Bull. Oh, sí. Esta es la buena vida, Teddy. Sí, después de la forma en que ganaste ese torneo en Gautún, tienes el derecho a relajarte. Ahora no tengo nada más que hacer que echarme a comer y relajarme. Me encanta pelear. Sí, soy un peleón. Yo no diría tanto. Tienes bastante cabello. Admito que como campeón has atravesado mucho, pero eres demasiado joven para quedarte pelón. ¿Ah? Peleón. Sí, pelón. ¡Ja, <risa> Eso debe ser algo para ver, ¿sabes? Dije peleón, nunca dije pelón, Terry, así que abre tus oídos. Puedo hacer eso mientras no tenga que abrir los ojos. ¿Sabes? Tu cabello tiene buenas raíces, de hecho son raizotas. Ese es un pensamiento extraño. <risa> ¡Ahí están ustedes dos desperdiciando el día, ¿saben? Quizás podrían practicar o hasta podrían ayudarme ahí en el café. ¿Ah? Bueno, yo podría ayudar con los clientes. Ahora que todos los retadores de llamados se fueron del pueblo, este lugar está más silencioso que una biblioteca llena de mimos. <risa> mi cliente preferido quiere un poco más de café. M más. Creo que ya llené mi capacidad, pero gracias. <risa> No lo no sé. Supongo que podríamos practicar o hacer algo así. Sí, practicar es parte de ser un buen vida jugador. Vida... ¿Dónde está Cobalt Saber? Ah. Cuando haya terminado con Wing -win, ya le haré unos arreglitos a Cobalt Saber. Luego de esas duras batallas, el Power Core necesita un serio recondicionamiento. Mmm, Eso debe bastar. ¿Y ahora dónde lo pusimos? ¿Pusimos? <risa> Disculpa, Bull, ¿serías un buen chico y me traerías esa caja de herramientas? Ah, oh, seguro. Aquí tengo. Bien hecho. ¿Y ahora? Oh, ah. ah. Oh, ah. Entonces eso encaja ahí. Y esto, allá. Mm. Dime, Bull, veo que estás uniendo las cosas. Diseñar y reparar vida mal. es una destreza que te gustaría aprender. sí. Siempre me ha gustado jugar con piezas de repuesto de vida más y construir mi propio man. Es genial experimentar con cosas nuevas. Ya veo. Oye, armada. Me preguntaba, ¿cuándo vas a comenzar a reparar a Cobalt Saber? Uh -huh. Oh, ese es trabajo para otro día. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Sabes que es el vidaman más poderoso del mundo! ¡Vamos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Quiero verlo por dentro! Bueno, <risa> hmm. ¿Estás bromeando? ¿Estás diciendo que quieres que Bull le haga el mantenimiento a Cobalt Saber? Sí, claro. Un buen vidamán necesita un mecánico apasionado. Y Bull me ha demostrado que conoce bien las distintas piezas de muchos vidamans. Le encantan y tiene un intenso deseo que se requiere para reparar pastas. Tengo que admitirlo, armada. Me sorprende que pienses que Bull tenga todas esas cualidades. <risa> Entonces... ¿Estás realmente seguro de que quieres hacerlo, Bull? ¿Ah? Por supuesto que quiero hacerlo. Eso si tú opinas que está bien. Solo espero no arrepentirme después. ¿Eh? ¡Eres el mejor Yamato! Ah, ah, gracias. Sé que harás un buen trabajo, loco. Ahora vamos a comer, ¿sí? <risa> Solo déjamelo todo a mí. Dejaré tu cobalt como, como nuevo. Ah, lo haré más fuerte, más rápido, mejor. Eh, no, no, vamos, déjame comer un poco, por favor. Tengo hambre. <risa> <risa> Hasta un Vidaman Blaster como Cobalt Saber. Es trabajo fácil para un verdadero maestro mecánico Vidaman como yo. Debo ser más cuidadoso. Pero yo... Sé creativo. Sé volátil. Sé creativamente volátil. No logro hacer que esta cosa tenga sentido. ¿Eh? fue lo que hice? ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no! ¡Yamato se va a enojar! ¡Qué desastre! ¡No te desesperes! ¿Ah? Y ¡Yamato me confió su blaster! ¡Cita plástica, goma, saliva! ¡No puedo recordar dónde van! ¡Ay! ¡Oye, Bull! ¡Estoy listo para ver a mi nuevo Cobalt Saber! ¡Oh, Yamato, eres tú! Uh, Cobalt Saber? <risa> ¡Vaya! ¿Qué fue lo que le hiciste? ¿Cómo? ¡Dime cómo demonios sucedió esta catástrofe! ¡Solo los lápices y la cinta lo mantienen unido! ¡Oye, Bull! ¿Qué diablos le hiciste a mi blaster? <risa> ¡Ay! ¡Weezy! ¿Qué, ¿Qué quieres decir si con Weezy? No, ¡No puedo, puedo creer que, que, es que yo, yo soy Weezy! Lo siento, pero he tratado de repararlo un millón de veces, no puedo arreglarlo. No siento, no sirve. Ah. Bull, exactamente qué estás haciendo para reparar a Cobalt Saber? Cálmate, Yamato. ¿Eh? estás muy alterado, cálmate. Si tenemos todas las piezas, lo que tenemos que hacer es ver los diseños que tenemos y volverlo a armar. Bien, sí es cierto, tiene sentido. Es correcto. Es un hecho que si tuviésemos los diseños podríamos armarlo. Si, si tuviésemos los, los diseños. diseños. <risa> <risa> ¿Los, ¿Los, diseños? ¿Los diseños? ¡Ay, es su culpa! ¿Ah, ah, amigo, cálmate. ¿Ah, ¡Ay, ¡Y, ¿Y más abajo, no al ayudar! ¡Mamate, Yamato! ¡Espera! ¡Yamato, a quién crees que vas a arañar! En caso de que lo hayas olvidado, soy el legendario vida maestro que creó a Cobalt -Saber. ¡Muestra algo de respeto! Armada, estás diciendo que... Uh -huh. Es correcto, no necesito los diseños de Cobalt Saber porque los tengo en mi cabeza. ¿Mm? Uh, bueno, aunque yo no sea inmune a los efectos del envejecimiento. Uh, yo afectaré tu envejecimiento. ¿Qué te parece si me deshago? Uh, momento, de Un momento, esa que lo re. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dices que comer toda esta comida va a estimular tu memoria? Eso espero, no tenemos mucho dinero extra para comida oh, Estaba deliciosa ¿Ya recordaste? Claro que lo haré, mi cerebro tiene la nutrición que necesita Pero desafortunadamente he comido demasiado y me siento un poco pesado No es problema, solo necesito una siesta Oye armada, yo voy a... Uh, armada... Ah, déjenlo dormir, es inútil. ¡Cielos! Armada realmente se comió un montón de comida. Puede que esté roncando un largo tiempo. ¡Yamato! ¿Ah? Lo siento. Realmente lo siento mucho. Yamato, todo esto es mi culpa. Prometo que repararé con Cobalt Saber y arreglaré las cosas. ¡De veras lo haré! ¡Lo sé! Debo decirlo. Un ansioso mecánico vidaman novato es mucho mejor que un vidamaestro roncando. ¿Entonces? Voy a dejar que tú repares a Cobalt Saber porque confío en ti, Bull. ¡Gracias! ¡Esta vez no te decepcionaré! Mm -hmm. Lo sé, pero lo que me hace sentir mal es que estaré sin Cobalt Saber por un tiempo. Eso es cierto, pero solo importará si alguien de la Alianza de las Sombras nos ataca en este momento. No seas tonto, ni siquiera nosotros tenemos tan poca suerte. <risa> <risa> <risa> oh. Oh, ¡Sí, me Tienen que ayudarnos, Carlito Villa está bajo ataque. ¿Qué? ¿Eh? ¡Villaman! ¡Villaman! Ah, ¿qué sucede? ¿Acaso no hay personas valientes en Carlito Villa? ¡Vamos! ¡Alguien! Veamos qué tenemos aquí. Tú, tú puedes batallar conmigo. Ah, uh, yo no, me lastimo fácilmente... Eso es patético. Bueno chicos, parece que podemos hacer lo que queramos aquí. Yo digo que redecuaremos de inmediato. <risa> Son ellos. Esos depredadores parecen ser los hermanos Longhorn. A dónde van obligan a los habitantes a vida batallarlos y si pierden ellos. Pero y si los habitantes se rehusan a vida batallar. Si no aceptan ellos simplemente destruyen todo el pueblo en un instante. Si los hermanos Longhorn te ponen la vista encima tienes que batallar con ellos y esperar un milagro. No puede ser. Ahora las cosas van a cambiar. Oh, oh no lo olvidé. Mm. Oh rayos hablando de malos momentos. ¡Oh! Ya mato Entonces yo tendré que enfrentarme ¡Oh no, Grey! Yo lo haré. ¡No! ¡Es mi turno! ¡No! ¿Ah? ¿Ah? Oh. Ah, si sí, mi pandilla sigue así, Tu precioso pobrecito quedará destruido. <risa> ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Yo, mi nombre es Bull y Acepto tu desafío. Mm. Es tan valiente Es uno de esos videojugadores forasteros Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos aquí? Un montón de super estrellas del torneo de ganadores <risa> <risa> No piensen ustedes que estos chicos salvarán su pueblo ¿En serio? ¿Puedes alardear después de que me hayas derrotado? Hora de almuerzo. <risa> ¡Puedes hacerlo, Bull! ¡Aplástalo hasta hacerlo añicos! ¡Esto está mal! Bull está batallando porque se siente responsable de que yo no pueda retar a ese sujeto. ¡Espera! Con solo mirarlo sabes que va a ser una poderosa batalla. Ah, no se preocupen, Bull es pura potencia. ¡Vamos, Bull! ¡Muéstrale cómo se hace! ¡Aquí voy! Vida fuego! Vida fuego! ¡Ah! ¡Otra más! No, gracias. Eh, no eres un mal jugador, pero tengo algo más bajo la manga. ¡Vida ¿Ah? fuego! Vamos a entender las cosas. ¿Dos manos? <risa> <risa> ¿Vas a jugar un nuevo juego? Lo llamarás esquiva la vida bomba. ¡Qué tramposo! Dos blasters, eso no es justo. Muy bien, lo respaldaré. ¡Yo me encargaré de esto! Solo intentaba ayudar. No subestimes mis habilidades. Yo seré responsable sin importar lo que suceda. ¡Sí! Uh -huh. En cuanto a potencia, no me vencerá. ¡Ideo Planker! Oh. Muy bien. ¡Pura blanduría! ¡Espera! ¡No hemos terminado! ¿Ah? <risa> ¿Ese fue tu ataque más poderoso? ¡Ese fue un juego de niños! ¿Ah? Pero muchacho, no eres rival para mí. ¡Yo, idiota! Eso es repugnante. Es una señal de poder en la alianza de las sombras. <risa> Supongo que quería jugar contigo antes de mostrarte esto. Pero ahora que el gato salió de la bolsa, no tenemos que seguir escondiendo nuestra buena apariencia. La alianza de las sombras no puede ser vencida. Cuando el torneo de ganadores terminó, reunimos a los sospechosos y regresamos a trabajar. Mientras ustedes dormían y contemplaban las nubes, nosotros expandíamos nuestro territorio. Así que nos imaginamos que nuestra primera tarea sería la venganza. Venganza contra los entrometidos como Yamato y los traidores como Grey, que arruinaron todo. ...y debo decir que disfruté de de realmente destruir ese primer pueblecito que atacamos. ¿Cómo es que se llama? Creo que recuerdo... ...Wing Ah... ¡Cretino! ¡No puede ser! Es suficiente. Puto, no quiero que te adelantes. Primero tengo que hacerme cargo de una fastidiosa luciérnaga. ¡Luciérnaga! Vénselo, Bull. Quiero que le muestres lo que significa poder. ¡No tienes que decírmelo! ¡Nadie necesita una visión 2020 para ver qué voy a ganar! ¿Crees que puedes conmigo? Creo que había explicado que soy muy fuerte para ti. ¡Vamos! ¡Menos palabras y más vida sí. batalla! No tenemos más alternativas. Tienes razón, no hay más opción que jugar a Extingue a la Luciérnaga. Hueso. ¡Atención! ¡Contempla mis fornidos músculos! ¡Adelante! ¡No puede ser! ¿Qué sucedió? Mis vida bombas fueron destruidas, mis amigos estaban observando y yo lancé todos esos disparos. ¡No! ¡Esta vez no se trata de poder! ¿Es por el vida pan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay algo más en esto! ¡Ahora es el momento que digas adiós! Mientras este pueblo nos pertenece y no a ustedes. Todos ustedes son nuestros. ¡Celda de las sombras! ¿Qué sucedió? Ah, los aldeanos, parece que desaparecieron Todos fueron absorbidos dentro de esta celda de las sombras. Me pregunto si la gente de Wintun podría estar allí también Podría ser, esta cosa se siente algo pesada Eso está mal, libéralos, devuélvenos a la gente de Wintun, son nuestra familia Hazlo ahora, déjalo salir No lo creo La batalla en este pueblo se resolvió cuando tú estabas fuera de allí Nuestro destino final es Gautun Oye, Delgado, ¿no es ese tu pueblo? ¡Sí, campeón! ¡Batalla con nosotros por el destino de ah, tu pueblo! No resistirías un... Eh, oye, ¿por qué no batallar contra alguien que conoce cómo trabajan los miembros de la Alianza de las Sombras? ¿Grey? ¡Espera, hermano! ¡Esto me gusta! ¡Puedo encargarme de este traidor y llevarme a otro pueblo a la misma vez! Batallaremos en una semana. Después de eso, Gautun será nuestro. Ah, ¡Grey! Rayos, sin Cobalt Saber me siento inútil. No te preocupes, Yamato. Te prometo que habré arreglado Cobalt Saber para entonces. Ahora que sé cómo encajo yo... ¿Qué? ¿A qué te refieres con cómo encajas? De ahora en adelante, voy a dedicarme a estudiar Blasters. Quiero convertirme en el mejor mecánico de Vidamans. Ahora que sé que soy un reparador y no un peleador. Pero, Bull. Tú casi lo venciste. Recuerda que casi no cuenta. Oh. Llegará el día en que pueda hacerlo. Construiré un Vitaman más poderoso que lo que cualquiera haya imaginado. Lo siento, mi viejo y querido amigo. Te extrañaré, genio Breaker. Gracias. Entonces Bull decidió convertirse en mecánico Vidaman. ¿Podrá reparar a Cobalt Saber a tiempo? ¿Y quién ganará ese duelo bajo el sol? ¿Uno de nuestros chicos o esos terribles hermanos Longhorn? Me pregunto, ¿dónde compras lentes cuando tienes tres ojos? Encontrarán algunas de las respuestas. ¿En el el próximo próximo episodio? Episodio? O ni vos, si, si, dos, もう兄貴